Hey, parceros, ¿qué se dice? Bueno, hoy la crónica se las voy a hacer aquí, estoy en el aeropuerto de Armenia, se llama el Eden. vamos a hacer eh, Armenia-Bogotá, perdón por la cara, estoy muy mamado, Estaba haciendo haciendo el, el, el fondo del Quindío en bicicleta, fueron 120 kilómetros, miren que he quemado, entonces estoy así, si me ven la cara así como de macrado, bueno, porque todo durará. No dura la vuelta, pero bueno, la idea es mostrarles ahorita el itinerario. Vamos a hacer. Esta, es esta es la primera vez que tomo este aeropuerto para viajar de aquí a Bogotá. Porque el plan era irme desde Pereira. Pero eh, conseguí así de última hora por Sky Scanner. Les voy a, si, les, si, si les necesitan el dato me escriben, les dejo, ese dato de, les dejo ese dato de esa página. Venga, ya me van a atropellar. Y venga, les muestro el aeropuerto por dentro. Bueno, ya es la fila para entrar a hacer el chequeo de seguridad. Es bien chiquitico. Es bien chiquito. Es. Están estos almacenes de café. Ya les muestro los dulces de café que pueden comprar. En esa tienda también pueden comprar dulces de café. Esta tierra, pues, ustedes saben que la zona cafetera. Y allí están los counters. Hay Viva, hay Avianca y hay Lan. Esos son los tres counters. Y allá al fondo solamente hay una cafetería. Y eso es todo. Y, vengales... Les cuento que, que dulces pueden comprar acá porque son dulces de café. Todo lo que ustedes vengan aquí al Quindío, ustedes a la zona cafetera de Colombia, y eh, pues van a poder llevar dulces de café. Aquí a los, eh, al Jeep en el que transportan el café le dicen Jipao. Por eso este café dice Jipao Coffee, porque hace referencia al, al Jeep de que transporta, que es como muy tradicional por acá. Creo que era el video de Finlandia, se los mostré. Bueno, el de Salento. Vengo y les muestro los dulces. A la, a la chica. Hola, tú me, me muestras qué dulces tienes, porfa, y a cómo. ¿Qué dulces de café tienes y a cómo? Veo que tienes dulces de café. ¿A cómo son? ¿Esto qué? ¿Esto es Arequipa de café? A cómo es la... ¿Cómo se llama eso? Este es Café Kipe, tiene de cubierto de café. ¿Cuánto eh, vale? Este vale 15. Ok. ¿Qué más este tienes? De 250 gramos. Este también 250 gramos de maracuya y de macadamia. Ok. ¿Sale? ¿Y estos son más pequeñitos? Sí, estos tenemos a 6 unidades. Eh, de por sí los vendemos aquí a 25, pero hasta 20 se pueden... Hierrar. Ok. Y acá vendes manjar blanco? Unidades. ¿O corta? Acá dicen es cortado, ¿no? Eh, cortado, este es manjar blanco, este es cortado de leche. Ah, este okay. De café. Ok. Tenemos así en tutuma grande, mediana y pequeña. Okay. La grande vale 20, esta vale 15 y la pequeña 10. Ok. ¿Y esas galletas que tienes ahí son de café? Eh, tenemos de coco, pero estas son de coco. La tenemos mantequilla, coco y café. Ok. Y, eso, y esto que está aquí abajo son dulces de café, ¿cierto? De... Ah, galletas de café. Ah, Por 8 unidades, muy deliciosas también. 8 unidades. ¿A ¿Ah, cómo? Estas a 20. Hasta ah. en 18 se pueden... Bueno, ya saben que pueden conseguir a en Jipa o Café en el aeropuerto de Armenia. Gracias. Bueno, con gusto. Ay, miren, aquí hay un café que indio. Este de café lo ven un... Este café. Si, si, si han visto mis historias de Instagram, mientras que estuve aquí estuve tomando tomando tinto, como les decimos aquí en Colombia, tomando café negro en este café Quindío y pues venden postrecitos también, y venden café y venden galletitas de café, todo acá es de café. Bueno, vamos a voy a hacer el voy a hacer el chequeo de seguridad y ya les muestro adentro a ver qué nos encontramos. Bueno, la, la vaina, la salita es bien pequeñita, en ella está el filtro de seguridad, solamente está ese punto y esta es toda la sala de espera que hay, que es? son estas sillas de acá, más ellas y sillas de allá y es todo. Allá al fondo hay como una cafetería, ya vamos hasta allá. Bueno, esta es la puerta por donde van a salir los de vivo. ahí está la unidad de bomberos, esto me recuerda cuando estaba en Río Hacha es bien parecido cuando lo llegaba al aeropuerto de Río Hacha esta es la puerta de la TAM masillas sillas Easy Fly pero realmente yo, yo no miré si en vuelos de Easy Fly para para acaparar, allá están los baños hay unos baños y la puerta de avión y eso es todo parceros no hay más ah bueno la tiendita donde venden como chitos y ultra procesados que claro, ahora es la palabra bueno al menos hay chocorramo chocorramo chocolatinas gaseosas y ahí está la pista. Eso es todo. Listo, parceros. A ver si cuando abordemos les puedo grabar. Tenemos vuelo en más o menos una hora. En una hora debemos estar abordando. ¿En, sí, como en una hora larguita. Como en una hora larguita será la abordaje, Entonces podemos ver si podemos documentarlo. Y bueno, a esperar. Esperemos un rato. Listo, ya pasamos allá. El Allá estaba pasa, allá pasamos el pasabordo. Eh, ahí está la máquina de escáner y ese es nuestro avión. Vamos a pasar bien cerquita de él. Ese debe ser un Airbus 320 de Avianca. Lo que se ve allá, no se ve a ver la iluminación. Allá atrás de la ciudad es Armenia. Eh, vale. Aquí vamos a abordar el vuelo para Bogotá como tenemos la silla, la, la silla 16A nos dijeron que tenemos que abordar por la puerta de adelante sino que te estaba abordando por las dos hay abordaje por las dos escaleras darle aquí chance que la señora suba con su maleta y eh, sí, creo que es una Airbus, e sí, e 320 se ve y bueno de subir escaleras es una mamera Hola, buenas noches. Hola. Ya estamos a bordo. Bien. Así desde ya en cara ahora. Estamos buscando nuestra silla, que es la 16. Bienvenido, ¿cómo Buenas noches. Hola, 16 alfa. Perfecto. Esa silla de los... de los Airbus de hoy acá, ahora sí. Me recuerdo cuando... iba a la universidad en los buses verdes de Bogotá. Sí, son estas sillas. Bueno, ya estamos a bordo y ahí te les grabo despegando. Creo que es de noche no se va a ver ni forro, pero bueno, ahí les grabo. Ahí está la torre de control del aeropuerto. Recuerda mucho cuando viví en Ribacha, el aeropuerto es muy parecido al de Ribacha. por no decir que sí, es bueno. igual. Bueno, vamos ahora. Como usa la misma pista para, para aterrizar y despegar, fuimos a darle la vuelta. Y bueno, parece que ahora sí si nos vamos tuvimos una demora como de media hora porque había mucho tráfico en Bogotá, entonces tocó esperar un rato, pero bueno, ya vamos de camino a Bogotá. Bueno, no soy mayor cosa, está de noche y bueno, salimos como hacia el sur y bueno, me imagino que tiene que retornar, entonces, vamos aterrizando en Bogotá. Bueno, ya vamos a aterrizar, el vuelo no se demoró nada, como 15 minutos. Eso fue muy rápido, la verdad, el vuelo de Armenia a Bogotá fue muy, muy rápido. aterrizando aterrizando y... y llegamos listo en Bogotá Mientras, mientras que vamos al gay yo sí quiero hacer una reflexión una reflexión sobre pasajes aéreos oiga, pero es que de verdad, está caro el tiquete o sea, son, lo compré 200 largos pero miren, el vuelo no se demoró más de 15 minutos y ese aeropuerto Armenia parece una terminal de buses, perdón no se pongan bravos conmigo, pero pues ustedes lo vieron entonces yo pienso que le ayudaría mucho a la ciudad que, que le pidieran las aerolíneas que, esa, que mejoren esa tarifa porque pues ayudaría a que mucha más gente viajara ahí a Armenia y no a Pereira porque si ustedes se ponen a mirar ahí pasa a Cali a veces a 90, 130 mil pesos, 150 mil pesos y en cambio esta Armenia a 200 largos no se me pareció caro. Ah, ese avión rosado es de esos sí. aviones rosados son de Viva Viva Air listo llegamos al gate ah qué bien que no tocó escalerita bueno vamos a bajarnos una vez más aquí en Bogotá Bueno, acá vamos a llegar a... Hola... El de llegadas nacionales es muy parecido... A llegadas internacionales... No se ve el avioncito de donde veníamos... Pero bueno... ¿Cuándo será que los aeropuertos utilizan Rosler? <risa> Conexión Y esta es. Eh, y esta es. Y así es la llegada de vuelos nacionales aquí en El Dorado. Creo que esa no se les había mostrado. ¿O sí? No creo que no. Eh, así es. Con bueno, las escaleritas por allá. Para allá ya son los conexiones de los vuelos de Avianca. Y ya es muy similar a la de a las llegadas internacionales pusieron una tienda como de esa tienda no la había visto yo de regalos de souvenirs no por si se les olvidó el regalito ah, venden sueros gaseosa vino obviamente trago esa tienda yo no la había visto eso es nuevo se llama tomo ah. Listo, parceros. Vamos a ir a recoger la bicicleta en las bandas. Les muestro las bandas de acá. Y um, ya, terminamos el. Este. Terminamos este bloqueo. Aquí vamos a llegar a unas escaleras eléctricas. Que lo bajan a uno las cintas donde. Cuando vengan aquí el dorado. Y vuelven por, por, por. Bueno, no sé, por Avianca, me imagino, por plan. Como si se dan cuenta que el gate queda como arriba, como en el segundo piso. Siempre toca bajar eh, por las maletas. Aquí en vuelos nacionales. Entonces para que tengan en cuenta. Ya. Ya casi llegamos. Ya casi lo logramos. ya están todos los... Eh, Aviones de landa vuelos nacionales que están listos para salir. Creo que ese que está ahí, eh, de último primero, es un Wingo. Tenemos que probar esa aerolínea. ¿Qué tal? Esto lo pusieron es que después de la pandemia para desinfectar a los pasajeros. En fin. Pasamos esa cuartica. Baños. Y llegamos a las cintas y acá están las cintas de, llegar, de equipajes nacionales acá en el Dorado entonces bueno, yo quiero buscar la bici y ya nos vamos Oiga, una cosa que que ustedes tienen que saber yo creo que aquí me puedo quitar el tapabocas Espere, no sé, todo los el tapabocas bueno, eh una cosa que, para que tengan en cuenta, tanto en vuelos nacionales como internacionales, eh, al menos aquí en El Dorado, siempre cuando manden, eh, no sé, cosas más grandes de un equipaje convencional, como por ejemplo una bicicleta, siempre tienen que venir a buscar eh, ahí donde dice equipaje sobredimensionado, en inglés, oversized, eso también existe en, en vuelos internacionales. Entonces, siempre que manden la bicicleta o cosas que son... Más grandes que una maleta normal. Les tienen, tienen que ir a buscar ahí. Nos venimos aquí a esperar la bici. ¿Sí? ahí llegó esa caja. estamos alcanzando a ¿sí? mencionarse. Ahí llegó, llegó esa caja. Siempre que tengan, siempre siempre que tengan cajas y cosas así, los van a tener que recoger acá. aún no mandan la bici. Bueno, seguimos esperando a que, que nos la entreguen. también lo maldito aquí llegó la mía listo, tenemos ya la bicicleta para afuera No, ciudad. Ciudad. Oh, y me... sí. <risa> Listo, parceros, oficialmente en Bogotá, ya llegamos, llegó la bici, todo bien, nos fue bien en la travesía, y bueno, parceros, gracias por ver el video, no olviden like, comenten, se suscríbanse, no sean malitos, ya estamos cerquita de los mil, vamos para esa, gracias bros, chao.